Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a este canal de Telegram de la Escuela Europea de Formación para Formadores. Soy Miguel Ángel Romero, el fundador de la escuela, y quería darte la bienvenida de forma personal. Gracias por habernos elegido, gracias por acompañarnos, y quería contarte, nada, en tres conceptos muy rápidos, qué es este canal, qué puedes esperar de él, y por qué creo que te puede aportar valor, y es interesante que estés aquí con nosotros. Hemos querido crear este canal de Telegram para darte un acceso rápido, fácil, más allá de los emails, más allá de toda la información que tenemos, para que puedas jugar a través de tu celular, de tu móvil. ¿Y qué es lo que te comunicaremos por aquí? Simplemente eh, información de programas, de cursos, de actividades gratuitas que podamos lanzar. Segundo, oportunidades. Y en tercer lugar, contenidos de valor. Vamos a comenzar a enviar pequeñas píldoras, ¿eh? pequeños contenidos de valor para que puedas seguir conectado con el aprendizaje y de una forma respetuosa, ¿eh? de una forma respetuosa y para que tú puedas ir entrando y verlo también a tu ritmo. Así que gracias por estar aquí y será un placer acompañarte para lo que quieras. Ya sabes, ¿eh? nos puedes llamar. Nos puedes escribir, eh, o si eres telepata, pues lo piensas y nos llega. Bueno, no te fíes que nosotros todavía estamos en primero de telepatía. Muchas gracias, un placer que lo disfrutes. Es para ti. Un saludo.